Cande Tinelli, no logro entender cómo puedes odiar a una persona con la cual ni te cruzaste en tu vida. Marcelo Tinelli es el número uno de la televisión argentina desde hace muchísimos años, y la fama que ganó al frente de su programa. Por supuesto, también llegó a todos sus hijos, especialmente a Cande y Mika, las mayores. Cuando Videomatch se convirtió en un inmenso éxito, a comienzo de los años 90, todavía no existían las redes sociales ni mucho menos internet y, por ese motivo, todo el mundo se enteraba, a través de las revistas de los detalles sobre el conductor, su mujer y sus hijas. Seguramente al vivir una experiencia tan intensa. Convirtiéndose en celebridades de la noche a la mañana, con todo el mundo conociendo su nombre y sus caras, hizo que tanto Kanda como Mika protegieran intensamente su vida personal. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, ni siquiera ellas pueden liberarse de tener cuentas en Twitter e Instagram donde, ocasionalmente, protagonizan cruces picantes ante personas que las cuestionan duramente por lo que dicen o hacen. En este caso, todo se debió a un simple comentario de Kande que generó frases muy duras de varios de sus seguidores. La gente que dice odio a tal persona, a la cual no conoce. No logro entender cómo puedes odiar a una persona con la cual ni te cruzaste en tu vida. Los cibernautas dijeron. Marielita hoy arroba mares-mariel, en respuesta arroba candetinelli. Hablo a la madre Teresa de Calcuta. Dele arroba candetinelli. Ni hay, pero jamás sentí odio. Girls Sarga robar 22 junio. En respuesta arroba candetinei. Vos amas a esta persona y seguro te la cruzaste toda la vida, ¿no? La ZZZZZ que hay que leer.